¿Sabías que cada año al menos 250 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren limitaciones en su desarrollo y retraso en su crecimiento? Un mal comienzo en la vida limita las capacidades de los niños y niñas ahora y en su vida adulta. ¿Pero qué puedes hacer? ¿Qué acciones debes tomar? Acompáñanos y conoce cómo puedes ser parte de la solución. Un buen comienzo en la vida de todo ser humano da como resultado un mejor futuro. Y para lograrlo, se requieren los mejores cuidados y todo el amor posible durante los primeros mil días. Un periodo clave que va desde el embarazo hasta los dos años de vida y constituye la base para una primera infancia plena. En la etapa del embarazo es vital considerar Una alimentación balanceada de la madre, con el consumo de complementos multivitamínicos, como ácido fólico, hierro y calcio. Un involucramiento activo del padre, para crear un ambiente de amor, protección y armonía, que ayude a un mejor desarrollo neurológico del bebé. Acudir a las consultas médicas de control del embarazo y contar con asistencia médica de calidad y buen trato se puede realizar una teleconsulta con un profesional de la salud en caso de no poder asistir a un centro de salud de forma presencial no consumir bebidas alcohólicas, tabacos, drogas y evitar la exposición a smog o sustancias químicas dentro de casa o en el medio ambiente que puedan afectar al desarrollo del bebé inmediatamente después del nacimiento y en la etapa neonatal que comprenden los primeros 28 días de nacido del bebé se debe tomar en cuenta Cortar el cordón umbilical dos a tres minutos después del parto o cuando éste deje de latir. Promover la práctica de apego inmediato. Se considera prudente que la madre y el recién nacido tengan contacto piel con piel de 50 a 120 minutos luego de nacer. Impulsar la lactancia materna exclusiva y dar de lactar a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el bebé. Velar que la estancia de la madre y el recién nacido en el centro de salud sea por lo menos de 48 a 72 horas. Identificar signos de peligro en el bebé, como color rojo o presencia de pus en el cordón umbilical. El bebé solo duerme, no lacta, tiene los ojos hinchados o con pus, su piel tiene coloración morada, o está muy frío o caliente, su respiración es muy rápida, o el bebé se pone amarillo en las primeras 36 horas de vida. Luego, en el periodo de hasta los seis meses de edad, se debe considerar... Asistir a los controles postnatales durante las primeras ocho semanas. Madres y bebés requieren de por lo menos cuatro controles. Es deseable el acompañamiento del padre. Iniciar con la estimulación oportuna para impulsar el desarrollo sensomotor, cognitivo, de comunicación, lenguaje y socioemocional, que inician desde los primeros días y son muy relevantes para el resto de la vida de todo ser humano. Seguir el plan de vacunación, que debe incluir hepatitis B y BCG, rotavirus, influenza y enfermedades causadas por neumococos y meningococos, así como monitorear el crecimiento y desarrollo. A los seis meses, iniciar el paso a la alimentación complementaria, con papillas y caldos. Es importante no dejar de lado la lactancia materna. Tanto mamá, papá y la comunidad deben ofrecer un ambiente de protección, estimulación y asegurar una buena nutrición y salud al bebé. Con niños y niñas pequeños hasta los dos años es importante promover la estimulación oportuna con el bebé a través de acciones sencillas pero indispensables como hablarle, cantarle, leerle cuentos o jugar. Todo esto sirve de apoyo a la parte de la conexión neuronal. Brindarles independencia y permitir que tomen y mastiquen los alimentos por sí solos con su propio plato y cuchara. Continuar con alimentación complementaria sin dejar de lado la leche materna, de acuerdo a la edad e indicaciones del personal de salud. Verificar sus habilidades físicas para mantener su tronco recto al sentarse y caminar. Asegurar espacios dentro de la casa o en la comunidad donde los niños y niñas puedan jugar libremente e interactuar entre ellos. Los primeros mil días también son claves para detectar a tiempo posibles enfermedades o deficiencias. Pon atención a los siguientes signos de alarma. Si tu bebé no llora, su llanto es débil u ocasional. No expresa sus emociones ni responde a ruidos. Tiene rigidez en sus brazos y piernas. No juega con sus juguetes. Su cabeza es muy grande o pequeña. Hay ausencia de balbuceo o retraso en el habla. No atiende, no escucha o no sigue con la mirada. Si has detectado uno de estos signos de alerta, acude inmediatamente a un centro de salud. Recuerda que una enfermedad o deficiencia detectada a tiempo puede ser tratada evitando complicaciones futuras y reduciendo sus efectos negativos. Seguir los consejos de un profesional de la salud es clave, antes, durante y después del embarazo. Se recomienda que la pareja planifique su embarazo con orientación de un profesional de salud y así pueda ofrecer las condiciones para que el bebé se desarrolle adecuadamente, sintiendo los estímulos de amor, cuidado y sobre todo de aceptación. El embarazo es crucial para la vida de todo ser porque en él se establecen las bases para el desarrollo de las destrezas cognitivas, emocionales y sociales, que incidirán durante toda la vida. Un entorno hostil y sin los cuidados necesarios puede desencadenar enfermedades o deficiencias durante el embarazo y primera infancia, así como un menor grado de fortaleza para afrontar problemas de estrés, ansiedad, depresión, relaciones u otros trastornos en su vida adulta. Un nacimiento sin complicaciones permite evitar posibles deficiencias o enfermedades que puedan causar una discapacidad o afectar al desarrollo pleno del bebé. La adecuada alimentación es de vital importancia, ya que está comprobado que entre el 50 y 75% de energía que absorbe el bebé por medio de los nutrientes van directo al cerebro, permitiendo el correcto desarrollo de sus capacidades cognitivas y emocionales. Más del 80% del cerebro del bebé se forma antes de los tres años de vida. Durante este periodo, el cerebro infantil puede crear hasta mil conexiones neuronales por segundo, un ritmo que nunca se vuelve a alcanzar el resto de la vida. Hoy sabemos que existe una gran oportunidad para reducir el riesgo de enfermedades y deficiencias, para crear todas las condiciones para que el bebé pueda aprovechar todo su potencial desde el primer día y prosperar. En nuestras manos está el garantizar un buen comienzo, mejor futuro. Buenas noches con todos, buenas tardes y buenas noches. Estamos en, en vivo eh, para un nuevo Facebook Live. Desde la Fundación de Val es un gusto eh, poder dirigirnos a todos ustedes, a todas y a todos ustedes. Eh, nosotros estamos como Fundación de Val en cuatro países, en Honduras, El Salvador, Bolivia y Ecuador. Tenemos la oficina regional acá en Ecuador. Mi nombre es Sebastián Salgado, yo soy gerente de proyectos y les doy la bienvenida el Facebook Live de hoy que vamos a tener sobre neurodesarrollo. Desde ya eh, les invito a quedarse en todo el Facebook Live porque van a tener la oportunidad de escuchar a, a una experta y van a tener la oportunidad sobre todo de eh, hacer preguntas. En el sitio de comentarios van a poder hacer preguntas sobre todo lo que ustedes eh, quieran conocer. Es importante para eh, hombres y mujeres en edad reproductiva, papás, mamás que están interesados en saber sobre el neurodesarrollo eh, y más aún ahora en este contexto de covid cómo actuar con el tema de neurodesarrollo. Solo recordarles que la Fundación DEVAL trabaja un programa que se llama Prenatal y ese programa Prenatal justamente trata de capacitar mediadores, agentes de cambio, que luego trabajan con la población, con comunidades, para sensibilizar sobre prevención de enfermedades y deficiencias. Eh, a, trabajamos en este caso Salud Materno-Infantil. Así que sin más, eh, vamos directo a lo que nos convoca el día de hoy. Eh, les dejo con nuestra coordinadora técnica de, de El Salvador. Este Facebook Live lo va a conducir a El Salvador, estamos muy contentos. Vamos a tener CTP, coordinador técnico y, monitor del, y monitora del de Salvador. Así que adelante Mirna y vamos con, con el contenido. Así que éxitos. Buenas noches, un gusto estar en esta oportunidad de El Salvador dirigiendo esta, el desarrollo de esta actividad. Eh, queremos darles la bienvenida a los profesionales que nos están eh, viendo, eh, pero también, sobre todo, a los padres, madres de familia, eh, que siempre estamos buscando hacer lo mejor para nuestros hijos y hijas. Por eso eh, creemos que este webinario va a ser eh, sumamente interesante porque vamos a poder conocer algunas, eh, algunos tips de cómo nosotros podemos aprovechar al máximo eh, esas etapas tan importantes en la vida de los niños y de las niñas. Así que desde ya les invitamos a quedarse con nosotros durante todo eh, el, el programa para que de esta manera podamos ir profundizando más en este tema tan interesante del neurodesarrollo. La temática que traemos para ustedes es factores que intervienen en neurodesarrollo en niños y niñas. Comentarles que lo vamos a desarrollar en dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar sobre desarrollo infantil y en el segundo bloque vamos a profundizar ya en la parte de los factores que intervienen en este neurodesarrollo. Así que para ello tenemos una ponente con mucha experiencia en esta temática y que además le apasiona el tema, por lo cual creo que va a ser sumamente interesante. Así que yo doy la bienvenida a la licenciada Paula Patricia Sorto Vázquez. Ella es licenciada en salud materno infantil, además es maestrante en gestión de currículo didáctica y evaluación de competencias. Tiene también estudios de neurodesarrollo neurociencia y neurodesarrollo, también sobre eh, comunicación para el desarrollo infantil, pero además desde el 2016 es parte del equipo de monitores de la Fundación de Vale en El Salvador, pero además... Eh, también ah, se, ha, se ha desempeñado como monitora y coordinadora del curso internacional que hemos estado desarrollando en los últimos dos años para apoyar precisamente y dar respuesta a la situación de pandemia del COVID en el cual nos encontramos inmersos todo el mundo. Así que sin más preámbulos, dejo el espacio a la licenciada Paula para que eh, pueda desarrollar la temática. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Bueno, tengan eh, buenas noches. Este día, como les comentaban, vamos a desarrollar el tema de los factores que intervienen en el desarrollo de niños y niñas. Como les comentaba la licenciada Mirna, vamos a dividir el, el desarrollo en dos bloques. El primero vamos a hablar sobre eh, el desarrollo infantil y luego vamos a hablar sobre los factores que intervienen. Entonces, iniciamos con la presentación. Entonces, para que eh, podamos eh, iniciar la discusión. Y como les comentaban, eh, pueden hacer sus preguntas también. El equipo está realizando la sistematización de las preguntas y luego de primer bloque haremos la primera pausa para solventar las dudas que tenemos. Entonces, estos factores son algunos elementos que contribuyen, eh, ya sea de manera positiva, en el desarrollo infantil. Entonces, iniciamos con la primera diapositiva. Acá, eh, como les comentaba, este bloque va a estar relacionado al desarrollo infantil. En la siguiente lámina podemos observar eh, esta parte de en qué funciona el desarrollo. O sea, ustedes pueden ver eh, la imagen en la anterior diapositiva del niño en los diferentes procesos en, en el desarrollo. Aclarar que hay dos partes o dos procesos que se van dando de manera simultánea en todo ser humano. Uno es el crecimiento, que es el aumento en cantidad y tamaño de las células y de los órganos que tenemos en, en todo el cuerpo. Y el otro es el desarrollo, que es como el proceso de especialización que se va dando en todos estos órganos y en todas las partes que se están formando del cuerpo. Entonces, vamos a entender como desarrollo infantil el proceso de especialización de todo. Y aclarar también que cada uno de los niños y las niñas tienen diferentes ritmos y, y diferentes procesos de desarrollo, aunque tenemos ciertos límites establecidos que se conocen como hitos del desarrollo eh, cada niño y cada niña va marcando como la pauta en eh, la manera en que va llevando su desarrollo y esto se va a ver afectado o influenciado por el, el ambiente en que se desarrolla la familia con la que está y a los estímulos que está siendo eh, expuestos en el día a día. Entonces la primera infancia eh, se considera como un periodo crítico y que pasa bien acelerado en donde eh, se da la mayor parte del crecimiento y desarrollo de todo ser humano. Eh, hay ciertos conceptos básicos que vamos a tocar en este bloque, el primero es neurodesarrollo, que este es como un proceso dinámico que se da en los niños y las niñas y que eh, es como la interacción que se da entre el medio ambiente o los factores que les estaba mencionando en el desarrollo y que lo que hacen es llevar un proceso de maduración del sistema nervioso central y está relacionado a el desarrollo del cerebro, lo vamos a manejar como el proceso de especialización del sistema nervioso central y del cerebro también. Luego el segundo es desarrollo infantil temprano vamos a hablar mucho de cómo eh, se va dando todo este proceso de desarrollo, vamos a ver eh, cómo se da el proceso acelerado del cerebro y de las conexiones también y este eh, el desarrollo infantil lo que busca es como la construcción de todas las capacidades de cada niño y cada niña dependiendo de los estímulos también a los que esté expuesto para, para potenciar perdón, las habilidades y las competencias que tiene. Y luego los periodos sensibles, que son eh, como algunas ventanas de oportunidades que tenemos en este momento de primera infancia, que se dan en diferentes componentes del cerebro, y estos tienen como ciertos picos, quiere decir que el desarrollo cerebral se va dando de manera simultánea con el crecimiento, pero hay estas etapas en la vida que aumenta la capacidad o la plasticidad del ser para eh, poder llevarse de una mejor manera. Uno de ellos es el prenatal y otro es el rango de primera infancia con mayor énfasis en los primeros dos años y que era lo que veíamos en el video inicial sobre los primeros mil días de vida, porque se conoce o se eh, mantiene como un periodo o una ventana de oportunidad. En estos procesos de desarrollo están controlados por genes, pero estos genes eh, se activan y desactivan en ciertos periodos también y lo que hacen es generar aprendizajes significativos en el desarrollo del niño y la niña. En la siguiente lámina podemos ver eh, una eh, imagen de las células del cerebro, que es conocida como neurona, que es como, son como las encargadas de llevar todo este proceso de desarrollo y son como eh, los comandantes, podríamos decir, de nuestro cuerpo. Tenemos aproximadamente 100 millones de células especializadas que se llaman neuronas, y estas inician desde el proceso del embarazo. Eh, primero, eh, les invito a ver la lámina que tienen a su izquierda, donde tienen la neurona. La, la imagen que tienen eh, como las ramitas, que dice dentritas, estas son como las encargadas de captar las señales que vienen del exterior. Nos vamos a imaginar como una central telefónica. Entonces, la función de estas dentritas o de estas ramificaciones es recibir la llamada. Una, un estímulo externo hace una llamada y llega y ellas son las encargadas de captar esa señal. Luego en donde dice el cuerpo celular esa es como la central de las llamadas lo que hace es que todas las ramitas de manera simultánea están recibiendo llamadas de diferentes lugares son los estímulos entonces se concentra ahí y lo que hacen es pasar a la otra parte que se conoce como axón que es el en de llevar la señal, que a nivel neuronal se conocen como impulsos eléctricos. Entonces, lo que hace él es distribuir esas llamadas hacia la otra punta, se fijan que hay otras ramitas, que se llama terminal del la... acción. Entonces, lo que hace este es que pasa la señal. Entonces, se hace una clasificación de estos estímulos y lo que está pasando en ese momento es como un periodo de con un proceso de especialización, entonces hay un grupo de neuronas que se encargan del proceso motor, por decir algo, que son los encargados eh, de caminar, de mover las manos, en este momento lo que yo estoy haciendo, hay otro grupo especializado en lenguaje, hay otro grupo encargado de recibir todos los estímulos del exterior, y todo este proceso se da en el momento del embarazo que eh, se comienza a dar todas las conexiones y todo el establecimiento de las conexiones neuronales. Y ahora les invito a que puedan ver la lámina o la imagen que está al lado derecho, y eh, aunque todos estos eh, procesos se dan eh, de manera espontánea y sin ningún estímulo, lo que ya tienen a su derecha, que son como todas las manchas, es el proceso del establecimiento de las cohesiones. Por ejemplo, eh, lo que les mencionaba, las dentritas que reciben la llamada, se la pasan al otro y lo que hacen es buscar a otra neurona, que es la que va a estar encargada, y hacer el enlace. Entonces se amarran y viene un proceso que se llama a nivel neuronal mielinización, que, que es como el fortalecimiento. Lo que haríamos entonces, o lo que hacen en este momento, eh, imagínense la clara de huevo, que es como transparente. Entonces lo que hace eso es eh, forrar, toda esa parte que se ha dado de la conexión y se conoce eh, como eh, proceso de mielinización también. Entonces, ¿cómo se da esto? Lo importante son los estímulos del ambiente y el trabajo de las personas responsables o las personas adultas en el día a día del niño o la niña. En, eh, en la primera columna, ustedes pueden ver que es el desarrollo eh, que se da en el recién nacido. Entonces tenemos como eh, varias manchitas, pero no hay como esas rayitas negras. Quiere decir que hay varias neuronas que están solitas, no están conectadas una con la otra. Luego inicia todo el proceso de estimulación, eh, el contacto piel a piel, la mirada directa de la persona adulta, del cuidado, que en este caso generalmente es la madre, el proceso de lactancia materna también. Luego a los tres meses hemos duplicado esa cantidad de conexiones que se dan. Y luego tenemos la última columna, que es cuando ya están establecidas todas las conexiones neuronales. Entonces es como el establecer caminos seguros para toda la vida. Imagínense que primero en el nacimiento tenemos un camino vecinal, por así decirlo. Nuestras neuronas están como en nivel cantón, que tenemos eh, caminitos en las comunidades, pero eh, de repente aparece una flor, que hay mucha hierba y el camino no está bien establecido, pero pasamos por ahí. Entonces depende de la cantidad del estímulo que se dé ya a nivel cerebral. Ese camino vecinal puede convertirse en una carretera, que es lo que teníamos en la última columna, que es cuando ya se le comienzan a poner piedras al camino o se le pueden cementar. Entonces difícilmente se va a romper ese camino, que a nivel eh, neuronal es una conexión. Y ya hacemos cosas de manera espontánea, que no las pensamos. Por ejemplo, yo estoy hablando y moviendo mis manos al mismo tiempo y yo ya no estoy pensando en qué movimiento estoy haciendo. Porque ya pasé por un proceso de especialización neuronal que ya saben cuáles son el grupo de neuronas que están encaminadas para cada uno. Entonces, eh, esas conexiones son importantes establecerlas desde el día a día y en la vida cotidiana. En la siguiente lámina eh, podemos observar eh, la importancia o algunos factores que incluyen el crecimiento y desarrollo cerebral. Para que todas aquellas eh, conexiones y todo el establecimiento de las células se pueda dar, necesitamos eh, que la, la nutrición, la salud, la protección y el cuidado en esta etapa sean eh, considerados o son considerados como nutrientes esenciales para el cerebro. Entonces, se necesita todo eso de manera simultánea para desarrollarse. El 80% eh, del desarrollo del cerebro se da antes de los tres primeros años. Eh, quiere decir que es una etapa determinante que se tiene que aprovechar para toda esa parte de simulación. Luego, el 75% de todo lo que comen los niños y las niñas, va directamente al cerebro, quiere decir que casi todos los nutrientes están encaminados al desarrollo cerebral, por eso es importante tener una buena nutrición en esta etapa, eh, la lactancia materna exclusiva que es uno de los puntos determinantes y eh, algo que no tenemos que olvidar también es el juego en la etapa del desarrollo infantil, al menos Jugar 15 minutos con los niños y las niñas puede desencadenar miles de conexiones neuronales. Todos esos caminitos que estábamos mencionando, entonces, el simple hecho que una persona adulta, mamá, papá o el cuidador principal juegue con su niño, Puede establecer conexiones también, pero este juego tiene que ser eh, a conciencia, quiere decir que yo me involucro en el juego, establezco eh, el contacto visual con mi niño o con mi niña, estoy escuchando de manera activa y estoy involucrada en el juego, no estoy pendiente del teléfono ni de otros estímulos que pueden haber en el ambiente. Entonces, algunos elementos esenciales que no podemos dejar de dar a nuestros niños y niñas es la alimentación, quiere decir comer, eh, el juego y el amor, que son como los factores determinantes para el desarrollo cerebral. Eh, en este momento finalizamos el primer bloque. Si tienen alguna pregunta, eh, pueden hacerla también para eh, poder hacer un poquito de interacción también en este momento. Bueno, gracias licenciada Paula. Súper interesante este tema. Yo creo que todos los que tenemos hijos, eh, hijas o niños a nuestro alrededor, estamos eh, pendientes de, de estos tips que usted nos está dando y precisamente porque nos interesa mucho, ¿verdad?, eh, ayudar a desarrollar a nuestros hijos. Tenemos ya en pantalla una primera pregunta. ¿Estas conexiones, dice, se pueden generar más adelante en la vida del ser humano? Sí se pueden dar, pero no se van a dar eh, con la misma eh, calidad o fortaleza que en los primeros años de vida porque eh, toda la vida estamos aprendiendo y toda la vida estamos estableciendo nuevas conexiones, pero no con la rapidez que se da en la etapa prenatal y en los primeros años de vida, porque eh, los niños y las niñas pueden establecer hasta 250 mil conexiones por segundo, quiere decir que en lo que estamos parpadeando, el niño o la niña está estableciendo todas esas conexiones, entonces depende de la calidad, de los estímulos y de las interacciones que hagamos, eh, tenemos más oportunidades, por eso eh, más adelante vamos a hablar un poco de los periodos sensibles de desarrollo y la primera infancia es uno de esos periodos, pero sí se pueden dar algunas conexiones también en la vida adulta. Gracias. Eh, tenemos otra pregunta, ¿por qué el juego es tan importante? Nos dice uno de, de los que nos están sintonizando. Muy bien. Eh, el juego es la actividad rectora del niño o la niña. Ellos aprenden jugando, incluso eh, no, no se tienen que generar juegos tan estructurados o poner o comprar. Muchas veces las personas estamos muy preocupadas por comprar el juguete más caro, el más sofisticado, y hay que recordar que entre más hace el juguete, menos hace el niño o la niña. Entonces, acá entendemos juegos por interacciones de calidad con las personas persona adulta. Lo que se quiere es generar aprendizaje significativo y en este juego tenemos que incluir la emoción, quiere decir eh, generar esas condiciones, eh, la interacción de la mirada, eh, la risa de la persona adulta, el, el ver, que no, y la mejor manera de comprobar es ver la sonrisa de nuestro niño o niña, la carcajada que hace. Eh, y esto incluye incluso los, en los momentos de aprendizaje también, porque eh, a un niño le puede Puede llevar, eh, por decir algo, un tema de repetición, si está aburrido o está haciendo algo que no le gusta, puede tardar 200 veces más que si se está divirtiendo en la acción que está realizando. Entonces, por eso el juego es determinante en esta etapa. Tenemos que asegurarnos que los niños y las niñas se están divirtiendo, que están disfrutando lo que están haciendo. Sí, qué interesante, licenciada, y precisamente yo creo que nosotros los adultos, eh, cuando un niño, por ejemplo, eh, cumple años, eh, lo primero que pensamos es regalar un juguete, y por lo general pensamos en un juguete eh, costoso, pues, ¿verdad?, Sí. Eh, y sin embargo, usted nos dice, lo importante no son tanto el juguete, sino la interacción que precisamente el niño y el adulto genere con este niño, ¿verdad? Entonces, eso creo claro. que es algo que todos debemos de llevarnos de ese mensaje, ¿verdad? De aprovechar ese tiempo y no eh, cometer el error precisamente de, de, de dejar al niño jugando solo, ¿no? Y pueden hacer una prueba que nunca falla con los juguetes nuevos. Ustedes le dan el juguete, la emoción es un ratito de qué es lo que viene, pero luego termina jugando con la caja o con el envoltorio. Y el juguete ya no le hace caso, porque eh, lo que hace es como retar esa parte de la imaginación y la diversión también. Entonces no es determinante el precio del juguete o, o la caja calidad incluso, sino la, cómo el, la persona adulta hace la interacción con ese juguete y con el niño o la niña, incluso no necesita un juguete. Excelente, interesante. Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿se puede estimular el neurodesarrollo del bebé desde etapa prenatal y cómo orientar a la madre a hacerlo? Muy bien, gracias. Eh, sí, eh, como les mencionaba, en el embarazo es cuando se da toda la parte de eh, la generación de estas nuevas neuronas, que es el proceso principal que se da durante el embarazo. Eh, de hecho, esta es de las primeras de Las primeras cosas podríamos decir que suceden a las cuatro semanas del embarazo ya se inicia el desarrollo cerebral y a las cuatro semanas generalmente eh, la mujer ni siquiera se ha dado cuenta o todavía no ha visto la ausencia de menstruación, entonces quiere decir que si no ha llevado una atención preconcepcional, quiere decir, si no se ha preparado para el embarazo, que más adelante lo vamos a ver, eh, posiblemente el desarrollo en este momento no se va a dar de la manera adecuada o el cuerpo de la mujer no va a estar eh, en condiciones óptimas para recibir ese bebé Entonces sí se puede estimular y lo que tenemos que eh, hacer con la mujer primero es generar las condiciones de tranquilidad, aceptación del embarazo, porque no todos los embarazos son deseados, y luego iniciar el proceso de estimulación aclarándole que al igual que con los juguetes caros no necesita hacer acciones tan estructuradas para la estimulación en el embarazo, sino que basta con eh, dirigir sus pensamientos al bebé, hablarle de manera cotidiana, explicar lo que está haciendo, que parecen cosas sencillas o que no tienen fundamento, pero el bebé escucha todo lo que pasa en su exterior, no de la manera que nosotros escuchamos, pero eh, sí puede captar todos los estímulos y todo lo que está pasando a su alrededor. Y una, de la muestra, una muestra de ello es que cuando nacen y están llorando, eh, se calman con la voz de la madre o con el padre, si ha estado involucrado en el embarazo también, porque ya reconoce la voz. Entonces, eh, reconoce a esa persona como eh, una persona segura. Sí, y en esto último que usted menciona, entonces sí es sumamente importante también promover no solamente eh, esa estimulación o esa interacción de las madres, sino también del padre, si está presente, o quizás de un hermano o de otro miembro de la familia, que pueda también eh, hacer esa conexión desde el embarazo y, por supuesto, a lo largo de la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Sí, por eso se dice que cuando una mujer está embarazada, toda la familia y la comunidad está embarazada, porque lo que pasa en, esa, en ese hogar afecta de manera directa el estado de, de salud o el estado emocional de la madre y por ende del bebé también. Correcto. Okay, y tenemos una última pregunta, quizás para cerrar este primer bloque. Vamos a tener otro espacio posteriormente, después del de, de desarrollo del segundo bloque. Y dice, ¿en qué consiste la desmielinización? Eh, hablábamos del proceso de mielinización que es como el establecimiento de las conexiones o del fortalecimiento de las condiciones que se dan, entonces la mielinización es como fortalecer las conexiones lo que pasa o el efecto contrario sería como la muerte eh, de neuronas que se conoce como apoptosis, eh, la muerte de células no es mala porque eh, también ya lo vamos a ver más adelante pero eh, se dan, el cerebro crea o establece muchas más conexiones de las que necesita y lo que hace o por qué lo hace es como para asegurar que, toda, que va a llegar un grupo hasta el final, que va a ser el encargado de procesos específicos. Entonces, las conexiones que no se establecieron de manera segura, digamos que le puso un poquito de mielina o un poquito de clara de huevo, eh, eh, luego se rompen, porque ya no se continúa con el proceso de estimulación, pero eso no está mal, sino que quiere decir que esta conexión no la iba a necesitar o no se fortaleció en ese momento específico. Excelente, interesante. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente bloque donde les decíamos que íbamos a conversar sobre factores que contribuyen en el neurodesarrollo. Así que adelante, licenciada Paula. Gracias. Bueno, en este bloque vamos a hablar entonces, ya teniendo en mente eh, cuál es el proceso del desarrollo cerebral, eh, cómo se establecen las conexiones neuronales. Entonces, vamos a ver cuáles de estos, de estos factores o cuáles son los factores que pueden intervenir, ya sea de manera eh, positiva o negativa en ese proceso de neurodesarrollo. Eh, primero aclarar que esta parte de los factores son como algunos elementos, eh, circunstancias o la influencia que contribuye a eh, obtener un resultado, como les decía, ya sea de manera positiva o negativa. En la siguiente lámina vamos a poder ver algunos conceptos eh, eh, principales para este bloque. Primero tenemos el cuidado cariñoso y sensible, que es el conjunto de condiciones que eh, se proveen al niño o la niña para garantizar la salud, la nutrición, la seguridad, la protección y la atención también receptiva y oportunidades para el aprendizaje temprano. Luego tenemos la estimulación oportuna, eh, que son algunas acciones que eh, se realizan eh, para poder eh, lograr la especialización, podríamos decir, en las diferentes áreas. Esta se lleva a cabo eh, en los primeros años de vida también y eh, se toma en cuenta como todas las experiencias y lo que tenemos en el medio para fortalecer el desarrollo de los niños y las niñas. Y el último, que es el estrés tóxico, eh, aquí primero aclarar que hay tres tipos de estrés. Primero, eh, definir el estrés eh, como algo que nos ayuda a eh, superar algunos obstáculos o situaciones que se pueden dar en un momento específico de la vida. El estrés no es del todo malo, porque incluso eh, las personas adultas estamos sometidas a ciertos niveles de estrés en la vida cotidiana. Entonces, lo mismo pasa con los niños y las niñas. Primero tenemos el estrés positivo, que ese es como el estrés cotidiano o eh, las situaciones que se pueden dar en el día a día o en experiencias nuevas. Por ejemplo, eh, si hablamos en el área educativa, niños y niñas que van a iniciar círculos de familia, que van a iniciar la parvularia o incluso que van a ir a una fiesta. Eh, posiblemente no están como muy convencidos de querer ir y tienen pena porque hay otras personas, pero igual las personas adultas los llevamos. Entonces, al inicio están como un poquito ahí que no quieren, pero al final, si es de quedarse en la parvularia, puede que no les guste, pero llegan a la casa y cuentan que han jugado, que conocieron a nuevas personas, que eh, jugaron y nos cuentan toda la jornada. Entonces, quiere decir que eh, el sistema hormonal vuelve a su estado natural. Entonces, no hay ninguna dificultad con este estrés. Luego tenemos el siguiente nivel, que es un estrés tolerable. Acá este es un poquito, podemos decir que es una grada arriba de, de, del primero, el estrés positivo. Este es un poco más fuerte y un poco más duradero, un poco más controlado o más duradero en el tiempo. Acá lo que necesitamos es el apoyo de una persona adulta que esté haciendo mediación, entre esa situación de estrés y la respuesta que tenemos en el niño a la niña, que un ejemplo podría ser la separación familiar de papá y mamá, algún desastre natural, por ejemplo en tiempos de lluvia que, que pasa algo en la casa y se tienen que mover a un albergue, o el tiempo que recién pasamos de pandemia, que no podíamos salir, que los niños y niñas no podían ver en el confinamiento a los amigos, entonces tenía que estar una persona adulta dando apoyo continuo y explicándole qué pasaba. Entonces el nivel hormonal se eleva y regresa a su estado natural y llegamos. Vamos a este tipo de estrés que es el estrés tóxico, que este estrés es fuerte, duradero, generalmente no hay acompañamiento de una persona adulta o eh, mucho peor, la persona adulta significativa es la que genera este estrés tóxico. Eh, pueden ser en casos de violencia intrafamiliar, eh, algún eh, caso también de violencia sexual podría ser situaciones que el niño o la niña no puede manejar y no hay una persona que le esté dando ese soporte, que hablábamos en el, en el estrés tolerable, y lo que pasa eh, a nivel... Eh, del cuerpo a nivel hormonal que suben eh, dos hormonas que son como las principales acá, que es el cortisol y la adrenalina lo que hace esta hormona es aumentar la cantidad y decirle al cerebro que algo está pasando, que se tiene que mantener alerta, en los primeros niveles hablábamos que se mantiene alerta pero pasa y regresan al nivel, pero en este momento el cortisol aumenta, y por poner un ejemplo, eh, despiertan al niño y la niña con un grito, o escucha que hay violencia en su casa, entonces lo que hace es, se dispara el cortisol, y se mantiene el nivel, está estresado, está viendo si le gritan, qué es lo que pasa, y luego, para que este nivel de hormonas pueda bajar, necesitamos al menos ocho horas, y si más tarde hay otra situación que genere más estrés, entonces lo que pasa es que no ha bajado la primera cantidad de hormonas y tenemos otra elevación. Entonces lo que pasa es que el niño o la niña tenga la vida con el nivel de cortisolado. Entonces eso comienza a tener algunas implicaciones a nivel corporal también. Eh, hay taquicardia, puede haber eh, problemas, eh, se ve en todo el sistema del corazón, pulmones, hígado, entonces es importante eh, mantener algunas situaciones controladas también y detectar algunas señales que puedan estar sucediendo en el niño o la niña. En la siguiente lámina vamos a ver algunos factores eh, que intervienen entonces en el neurodesarrollo de los niños y las niñas. Podemos observar en la primera columna que tenemos eh, eh, los factores eh, sociales y biológicos también asociados al embarazo acá eh, estas son como unas condiciones físicas de la madre que puede ser la edad el peso eh, los espacios inter genesis, porque es como cuánto tiempo me espero, si en ese momento he tenido un hijo, cuánto tiempo tengo el segundo eh, o el tercero, depende de la cantidad de hijos e hijas al tenga. ¿Alguna? pueden afectar de manera directa al niño o la niña que está en ese momento en, en, en el útero o lo que conocemos como vientre de la madre. Eh, pueden estar también en situaciones de pobreza, violencia intrafamiliar, que es lo que hablábamos un poco en el tema del estrés. Luego, en la segunda, tenemos la planeación de los embarazos, que lo conocemos también como eh, la, toda esa preparación o atención preconcepcional. Idealmente toda pareja tendría que prepararse al menos tres meses antes del embarazo, por eso el prenatal tiene una campaña más nueve igual a doce meses bebé saludable, quiere decir que un embarazo tendría que durar 12 meses de embarazo, los 3 de preparación y los 9 meses del embarazo que ya conocemos. Eh, en esos 3 meses de la preparación, tendría que ir la pareja a recibir atención preconcepcional, eh, iniciar a tomar ácido fólico, hierro, tener una buena alimentación. Si hay situaciones de sobrepeso, pues llegar al peso adecuado o lo más próximo que se pueda. Y luego tenemos la atención prenatal y posnatal también, que aquí son todas las atenciones en salud que la, la pareja tendría que recibir, los controles prenatales temprano, eh, continuar con el tema del ácido fólico, hierro y todos los micronutrientes necesarios, la atención del parto para garantizar y establecer el vínculo desde el momento del nacimiento también, Luego, las condiciones de, al momento del nacimiento, que aquí tenemos eh, anomalías congénitas, prematurez, eh, niños y niñas con bajo peso al nacer, que son algunas condiciones que pueden afectar directamente el neurodesarrollo. Porque si recuerdan, en una de las láminas veíamos que el 75% de la alimentación se va directamente al cerebro. Entonces, si en el momento del embarazo la mujer no tiene una buena alimentación, por tanto, no va a pasar todos los nutrientes necesarios al bebé y se va a ver afectado el desarrollo cerebral también en este momento. Luego tenemos la nutrición materna y la niñez, que acá están tenemos como los extremos, la desnutrición, el sobrepeso u obesidad materna también. Luego en el nacimiento, el tema de la lactancia materna, que idealmente tendría que ser exclusiva hasta los seis meses luego complementaria hasta los dos años o más y eh, la ingesta de los micronutrientes antes y durante el embarazo también, el ácido fólico, eh, tanto por parte de la madre como el padre en el tema de la, de la preparación, tres meses antes los dos tendrían que tomarlo. Y luego tenemos el tema de la estimulación oportuna. Acá eh, eran las preguntas que nos hacían también si se podía iniciar desde el momento del embarazo. Lo ideal es que se comience en esta etapa, eh, comenzar a estimular las cuatro áreas, el área motora, el área auditiva, el área visual también, y el, el área también... Eh, fotora, sensorial, visual y el área auditiva. Entonces aquí la idea es que eh, podamos realizar todas las acciones de manera ordenada, porque el niño o la niña siempre está recibiendo estímulos del medio. Lo que hacemos al momento de la estimulación en el embarazo es ordenar esos estímulos, es como irle diciendo qué es lo que está pasando en ese momento, eh, en la estimulación táctil, irle, diciendo, irle explicando el... el la manera en que se toca y responder a los estímulos también que el bebé haga. Luego, al nacimiento, continuar con ese proceso de estimulación también y respetar sobre todo el desarrollo individual del niño y la niña y no caer en lo que muchas veces pasa, que dicen, ay, pero mi sobrina hizo esto a tal edad, o la niña de la vecina Viera, ¿cómo habla? Y aquí lo importante es conocer el desarrollo y saber que cada uno de los niños tiene como procesos específicos. Y el último son ambientes saludables y acá eh, veían el video también que Prenatal tiene una campaña que es el ABCD Prenatal y D es Dar Amor, que aquí la idea es fortalecer eh, o establecer el vínculo primario luego el apego precoz, el contacto piel a piel, y el encuentro con las miradas también. Entonces, estos serían como factores que intervienen en el neurodesarrollo. En la siguiente lámina podemos ver los factores que intervienen o que tienen alguna influencia en el proceso de aprendizaje. O sea que aquí son neurodesarrollo como tal en el funcionamiento y el establecimiento de, de todo ese proceso. Y acá ya es el proceso del aprendizaje del cerebro. Y si ustedes se fijan, son algunos elementos en común o algunos factores que tienen en común, como el factor nutricional, el emocional, eh, lo de índole genética también, que este es sumamente importante porque eh, muchas veces no encontramos la razón de ser de algunas situaciones, como por ejemplo el grado nutricional. Eh, y aquí van eh, algunas eh, situaciones que nos han heredado. Y Incluso a nosotras como, como personas adultas, por ejemplo, si yo en este momento eh, tengo nutrición y quedo embarazada, entonces posiblemente mi bebé también va a nacer con bajo peso o va a tener desnutrición. Y mi bebé puede llevar esa memoria genética que se conoce o hay un, un, un poco de epigenética, y acá lo que hace es que yo le puedo definir incluso el estado nutricional a mi nieto, porque lo puedo pasar hasta la tercera generación. Entonces, aquí estos factores pueden influenciar también toda esa parte del aprendizaje en los niños y las niñas. Luego, en los factores ambientales tenemos entorno familiar, el socioeconómico también y cultural, como lo veíamos en la primera etapa. Eh, lesiones del cerebro, eh, algunas situaciones que se puedan dar en la etapa de primera infancia que posiblemente no podamos recuperar como lo hablábamos en la primera parte que hablábamos de los periodos sensibles, que son oportunidades específicas que tenemos en, eh, en un momento determinado, luego eh, experiencias directas y aprendizajes previos también que el niño o la niña puede tener, entonces si vemos, aunque el cerebro tiene un gran potencial y se genera eh, una gran cantidad de conexiones, incluso en segundos para el aprendizaje, y la primera infancia es un periodo eh, de oro, podríamos decir, para el desarrollo del aprendizaje, también todos estos factores pueden ejercer eh, una influencia contraproducente, quiere decir que si no son manejados de la manera adecuada o no tenemos el cuidado de generar las condiciones, eh, podemos tener también eh, alguna situación no deseable en todo ese proceso de desarrollo y aprendizaje. Y eh, para finalizar, en la siguiente lámina podemos ver entonces eh, la importancia de las atenciones en los primeros años y cómo pueden influir también estas en el funcionamiento del cerebro. Como les mencionaba, puede eh, influir en ese momento específico de primera infancia y en toda su vida. Entonces acá es donde toma mucha más fuerza eh, la importancia del afecto del ...vínculo afectivo, de cómo yo genero condiciones especiales para que mi hijo o mi hija se sienta seguro conmigo como su mamá. Eh, y aquí es donde entra el tema del cuidado cariñoso y sensible... Eh, aquí lo ideal es garantizar un ambiente óptimo durante el embarazo y eh, la etapa esencial de los tres primeros años, aunque no quiere decir que de los tres años en adelante yo ya no hago ninguna acción, sino que al contrario, pero hablamos de los tres primeros años por el periodo determinante y lo decisivo que es en el desarrollo. <coughs> Entonces, acá este tema del cuidado cariñoso y sensible puede aportar muchos elementos en el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo también eh, del niño o la niña y toda la influencia que puede tener del ambiente, tanto a corto plazo y más importante también a largo plazo. ¿Cómo yo puedo establecer esa carretera que hablábamos al inicio? Eh, esas conexiones seguras para establecer aprendizajes significativos también, como yo tengo que garantizar una buena conexión inicial entre madre, padre, persona adulta significativa con el niño y la niña. Entonces, eh, lo importante es que este eh, este niño o esta niña puede establecer a una persona significativa segura que sepa que cualquier situación que pase si está pasando una situación de estrés ansiedad que podríamos decir en esta etapa que lo que lo que se puede considerar así que hay una persona que le va a dar el soporte necesario para no llegar a los niveles de estrés tóxico que estábamos hablando al inicio. Entonces, la buena crianza y las atenciones de calidad son determinantes en la primera infancia. Eh, con esto finalizaríamos entonces el segundo bloque y regresamos entonces al espacio de preguntas también, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Gracias, licenciada Sorto. Sumamente interesante. Yo creo que eh, definitivamente es importante cada momento de la vida de los niños y de las niñas, ¿verdad? Eh, considerar esas oportunidades que se tienen para eh, lograr aprovechar las capacidades que ellos van desarrollando. Y me viene a la mente precisamente algunos conceptos que... Eh, se manejaban y que tiene relación mucho con esta pregunta que estamos viendo en pantalla y es en relación al concepto que se tenía de estimulación temprana y ahora vemos cómo usted nos ha presentado el término de estimulación oportuna. Uh -huh. Sí, estimulación, como todos los temas eh, y todo lo que tiene respaldo científico va teniendo como ciertas actualizaciones, antes se manejaba como estimulación temprana pero actualmente se maneja el término como estimulación adecuada o estimulación oportuna. Eh, prenatal tiene incluso un módulo específico eh, para este tema de dar amor y se trabaja todo el tema de estimulación oportuna, pero pueden decir entonces cuál es la diferencia, qué es lo que pasa con la estimulación temprana y qué con la oportuna. La estimulación temprana eh, estaba muy asociada a trabajar eh, con niños y niñas que no habían logrado ciertas actividades, eh, podría ser con niños eh, prematuros o con niños y niñas que muchas veces decían, bueno, tenemos que estimularle más para que alcance, eh, por ejemplo, tenía, por poner un ejemplo raro, tres meses, entonces yo quiero que se siente antes y comienzo a hacer ciertas acciones para que el niño o la niña se siente. Posiblemente eh, todavía no estaba preparado, el, el sistema nervioso no había madurado y no estaba listo para sentarse, pero yo le estaba estimulando de manera temprana para que realizar una acción específica. Entonces, lo que hace la estimulación temprana es como adelantar o llevar un proceso eh, adelantado eh, del desarrollo infantil. En cambio, la estimulación oportuna es más respetuoso del proceso eh, específico en el que se encuentra el niño o la niña. Entonces, yo voy viendo la etapa en el desarrollo que se encuentra, eh, cuáles son las, eh, las habilidades que el niño o la niña va ganando y en función a ello yo estoy. Entonces, no me adelanto a los procesos, no espero que sea eh, un niño o una niña súper dotada, súper inteligente, sino que acompaño ese proceso de desarrollo. Entonces, no me adelanto al, al desarrollo en que se encuentra, sino que voy respetando ese proceso individual. Y entonces, en ese sentido, eh, también se habla mucho sobre la sobreestimulación ¿eh? ¿Es adecuado esa parte de sobreestimulación eh, lo que pasa con la sobreestimulación es que el niño o la niña está acostumbrado a diferentes estímulos, porque esto se puede manejar desde la etapa prenatal, porque va a ser diferente eh, si tenemos, voy a poner dos escenarios. Si hay dos mujeres que están embarazadas, una realiza actividades de estimulación prenatal y la otra no hace ninguna acción. Entonces, solo se queda con el estímulo del medio y lo que comúnmente llega al niño o la niña. Entonces, cuando los dos niños eh, nacen, entonces lo que hace es que está acostumbrado a otro tipo de estimulación y lo que pasa es que el cerebro está condicionado, lo voy a decir, aunque no necesariamente es una condición, sino que estableció más conexiones, entonces es cuando tenemos el, el típico niño que dice, ay, qué aburrido está, o está en una clase, o tiene que estar cambiando de actividad constantemente, porque estaba acostumbrado a tener varios estímulos, o estaba acostumbrado a cierta actividad en el embarazo, y luego cuando llega a, podríamos decir, al círculo de familia, al salón de clase o algún lugar y ya no percibe la misma cantidad de estímulo o el cambio de actividades eh, tan frecuente, entonces se aburre. Y es cuando decimos que hay niños hiperactivos, que caemos en la moda de que todos son hiperactivos, pero no necesariamente es hiperactividad, sino que está acostumbrado a un nivel superior de estímulos, entonces el cerebro le está pidiendo más. Entonces, posiblemente, y esa era una de las situaciones que pasaba con la estimulación temprana, que ahí decían qué pasa con el sobreestímulo del bebé. Entonces, lo que hacemos es que condicionamos acostumbramos el cerebro a, a varias entradas simultáneas y lo que hace luego es que se aburre. Entonces, decimos que son inquietos, que son hiperactivos y no necesariamente, sino que necesitan eh, un nivel mayor. Correcto. ¿Qué sucede? Nos dice otra pregunta. ¿Qué sucede cuando los padres no le hablan al bebé o ignoran sus inquietudes? Muy interesante esa pregunta, gracias. Eh, generalmente pensamos o culturalmente se nos ha enseñado que los niños y las niñas no pueden tomar decisiones, eh, no saben lo que está pasando en su medio y por tanto eh, no pueden preguntar, ¿verdad? Si recuerdan, antes incluso cuando eh, varias personas adultas estaban teniendo una conversación y llegaban, los niños no podían hablar. O el típico ejemplo que dicen, ay, si antes yo llegaba y mi abuelita me hacía una mirada y yo entendía. Pero porque no tenían como, no teníamos tanto esa parte del enfoque derecho y pensar que desde etapas tempranas es una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo eh, no hablo con mi bebé eh, si sí, estamos en la primera etapa eh, de hablar y estimular, lo que hace es que yo le estoy privando de muchos estímulos auditivos en ese momento que luego se van a convertir en desarrollo del lenguaje. Por eso es que cobra tanta importancia el hablarles, el cantarles, el, el hecho sencillo que vayamos en la calle y vayamos contando, diciendo, ahí un perro, ahí va un bus, y nos imaginamos una historia. Generalmente los niños y las niñas que las personas adultas les hablan más, son eh, más desenvueltas y tienen menos dificultades para hablar. Entonces, si les privamos de esa primera etapa de estímulo, del lenguaje, de las canciones, del interactuar, entonces van a tener eh, menores posibilidades de desarrollar un mejor lenguaje. Y luego, ¿qué pasa cuando ignoramos sus inquietudes? Eh, acá el niño o la niña siempre va a buscar respuestas en todo lugar. Si la mamá no le contesta, se va a ir al papá. Si el papá no le contesta, se va con la abuelita. Entonces... Eh, ellos demandan mucha la atención, entonces si no, eh, depende de la inquietud que tenga, si es sobre alguna situación que está pasando en la familia, que es cuando hablábamos de los tipos de estrés y no explicamos, no acompañamos o no contestamos las preguntas al nivel que tienen, no dando tanta información, puede que eh, suceda eso, posiblemente es un, un estrés manejable, pero lo pasamos a otro nivel por no contestar las preguntas y por, eh, o por mentirle incluso, porque depende de la edad ellos también se enteran si les están mintiendo. Precisamente esa parte me, me trae a pensar el, el hecho de, del incumplimiento que podríamos está realizando eh, de manera inconsciente ¿no? a, a la participación de los niños y de las niñas, que en la ley pues, de, de nuestro país, eh, la, la lepina está de hecho plasmado como tal, ¿verdad? El, el dejar que los niños se expresen, que opinen, eh, y entonces desde estas primeras etapas, si no les hablamos, si ignoramos sus, sus necesidades, pues también desde allí vamos como privando a ese derecho. Los derechos de participación, claro, y es una eh, participación activa, no es solo como el engaño de, de, ¿qué querés? Y le contesta, pero dice, ah, pero eso ahora no, vamos a ir a otro lugar, sino que es una participación real y el partir de las necesidades o de las inquietudes del niño o la niña. Correcto. Bien, y entonces tenemos una siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas realmente en el chat. Sabemos que hay mucho interés por la temática. Vamos a tratar de responder, ojalá, la mayoría. Y eh, la siguiente nos dice, ¿el estrés tóxico de la madre durante el embarazo puede generar algún trastorno psicológico en el bebé o alguna condición médica? Muy bien. Eh... Pues el estrés tóxico en todo nivel incluso eh, personas adultas que no están embarazadas van a generar una condición no deseable en su estado de salud y más en el embarazo porque todo lo que pasa a la mujer eh, le pasa al bebé si la madre está feliz él va a estar feliz si está estresada también si está enojada va a percibir y por tanto eh, pasa lo mismo con el bebé por lo que les mencionaba que lo que hace el estrés es su la cantidad de cortisol y el cortisol incluso puede influir en el desarrollo intrauterino, o sea, qué tanta eh, qué tanto desarrollo se puede dar, qué tanto yo puedo generar esas condiciones para que mi bebé se desarrolle de la mejor manera y tener eh, alguna repercusión en la primera infancia y en la vida adulta que es lo que les mencionaba, eh, que muchas veces no tenemos respuestas a las cosas que están pasando o a las acciones o conductas agresivas de nuestros niños y niñas y que posiblemente algunas tienen respuesta hasta en la etapa prenatal, entonces sí hay que, hay que tener mucho cuidado con esa parte y lo ideal es que se genere un ambiente seguro desde el momento del embarazo y les repito la frase que les decía inicialmente que cuando una mujer está embarazada, está embarazada toda la familia y la comunidad porque todo afecta al desarrollo del bebé. Bien, la siguiente pregunta nos dice si hay una discapacidad en el sistema neuronal, ¿cómo debemos estimular su neurodesarrollo? Eh, primero, eh, tenemos que partir de un diagnóstico. Es algo eh, súper importante y determinante. Eh, por eso también hablábamos en una de uno la, de, la, de los factores que, que influyen, es la atención temprana prenatal y postnatal, porque el bebé tiene que tener eh, una evaluación de un especialista, no solo eh, partir eh, de la... de yo creo que... Eh, y depende del diagnóstico que tiene el niño o la niña, son las acciones que se van a hacer. Algo importante que el enfoque de cuidado sensible y cariñoso y la estimulación oportuna sí. es general para todos los niños y las niñas, tengan o no tengan alguna condición, eh, tengan alguna enfermedad, a menos que estén en alguna situación que que esté hospitalizado y que no podemos jugar o hacer alguna actividad, lo, lo importante es hacer el contacto, el abrazarlo, el besarlo, el acariciarlo y hacerle sentir seguro. Y eh, luego va a depender... Eh, por lo que preguntan cómo debemos, eh, va a ser, depende del diagnóstico que tengan y, y eh, las condiciones que se puedan generar en la familia también. Pero lo importante es partir que todo el todo niño o niña puede ser estimulado. Podemos aprovechar cualquier etapa eh, para realizar actividades de estimulación oportuna. Bien, bueno, vamos a la última pregunta por cuestiones de tiempo, pero uh -huh. este... Dice de esta pregunta, ¿los factores como la edad o la genética del padre puede influir en el neurodesarrollo del bebé? Definitivamente. Eh, se, históricamente se le ha restado importancia al papel del hombre en el desarrollo o el involucramiento de todos los procesos eh, relacionados con temas incluso de salud sexual y reproductiva y uno de ellos también es la preparación del embarazo, incluso hay muchos profesionales de salud eh, que dicen que no es necesario que el hombre tome ácido fólico, pero es importante porque lo que hace fortalecer eh, en este momento son los espermatozoides, porque aquí es donde está la memoria genética de él. la mujer pone... El 50% y el hombre pone el 50%. Entonces, si los espermatozoides no están en las condiciones adecuadas, ese bebé no va a nacer, no se va a formar primero en las condiciones óptimas. Entonces, sí puede influir el, en el neurodesarrollo y en el desarrollo general, al igual que la edad del padre, eh, en algunas bibliografías se maneja eh, que los hombres eh, es hasta los 40 años, otras manejan hasta los 45, pero eh, por eso es lo importante de tomar ácido fólico y también el, el esperar o el suspender el, la ingesta de algunos... Eh, de, de algunas conductas de riesgo como ingerir alcohol, eh, también cigarro, porque esos pueden eh, influir en la calidad y en la cantidad de los espermatozoides. Entonces el hombre también tendría una, tiene que tener una preparación y ellos eh, incluso... Eh, es más fácil que la mujer porque la mujer, los, la edad que tenemos es la edad que tienen nuestros óvulos, en cambio el hombre eh, están haciendo un recambio de espermatozoides, entonces los hombres pueden establecer eh, un límite para la preparación por decir algo seis meses o los tres meses que es lo mismo, eh, lo mínimo perdón para la preparación del embarazo, el suspender el cigarrillo, el alcohol, tomar ácido fólico, hacer ejercicios para generar un mejor, eh, se conoce como patroambiente, o sea, el ambiente del padre o toda la condición física del hombre. Entonces, en resumen, sí definitivamente influye la edad y la genética del padre también. Bueno, gracias, licenciada Sorto. Estamos ya finalizando esta transmisión. Ha sido un gusto desde El Salvador poder dirigir y ponernos a las órdenes de ustedes. Si ustedes quieren conocer de este tema y, un, y más de lo que prenatal imparte eh, en sus procesos de formación, les invitamos a inscribirse al diplomado que próximamente estaremos... Eh, iniciando sobre la prevención prenatal de discapacidades, en el chat del Facebook vamos a dejarle los contactos para que puedan eh, mostrarnos su interés y hacer la aplicación para obtener la beca de este proceso y podamos ir profundizando en este tema que ha sido tan interesante y donde hemos contado con muchas personas que nos han acompañado, no solamente de El Salvador, sino también de los tres países donde la Fundación tiene presencia y otros países más que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Así que muchas gracias, feliz noche y esperamos vernos en un próximo webinar.